La relacionista del Comando noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias, destacó hoy los resultados producidos por los operativos que realiza la entidad del orden en esta ciudad, en los cuales se han recuperado varias armas de fuego por porte ilegal, dentro de los primeros 30 días de la gestión del director regional. Sí, con relación a los apresamientos de personas que despertaron armas de fuego ilegales, Sido por estos operativos que se han realizado aquí en San Francisco de Macorís, donde seguirán los operativos en esta ciudad, se van a ampliar aún más, van a ampliar las horas, se van a pasar el día entero realizando operativos preventivos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde los resultados han sido que durante la gestión de nuestro director regional, el general Ludwig Suardí Correa, la cual tiene ya aquí 30 días en San Francisco de Macorís, ha recuperado. Más de 30 armas de fuego han ocupado, más de 30 armas de fuego de manera ilegal. También fueron recuperadas varias motocicletas que han sido sustraídas en fechas anteriores y con la gestión de este general a través de todos estos operativos que se ha estado realizando. Eso ha sido un buen resultado por estos operativos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.